Qué tal gente? Bueno, en este video voy a hacer el análisis de este juego que compré hace poco. Bueno, lo compré hace rato, pero no no tengo no lo había jugado, no lo había hasta ahora lo estoy probando. Lo tengo guardado y lo, lo tenía guardado y pues hasta ahora lo estoy sacando. O sea, hasta ahora voy a hacer como o sea, lo he jugado muy poco porque la verdad ya no pues no, no había vuelto a jugar digamos juegos de, de vehículos o de autos pues de pues de la de esta saga que es el este es el Mos Guante del Need for Speed. Según Google pues y, y pues según lo que dice su lanzamiento inicial fue el 30 de octubre del 2012 o sea hace seis años completos eh, el desarrollador pues ustedes saben que es el <ríe> electronic arts ¿no? entonces ya pues ahí ya empezamos mal <ríe> y, y, y Criterion games ¿no? que eso es como una empresa como suiza por allá o, no sé por allá es de Europa eh, estaba mirando las definiciones que tiene este juego Porque pues... Este juego... Sí, figura pues como un, como un arcade Pero pues, está revisando los conceptos de, de la parte de arcade, porque pues... Hay una gente, digamos, acá hay un usuario que nos dice que... El término arcade se refiere a los videojuegos clásicos o que recuerdan las máquinas del mismo nombre También se usa para diferenciar a los simuladores a los de arcade en este sentido se referirse a los juegos relativamente fáciles de jugar o que no responden fielmente a la gravedad y otras fuerzas físicas reales que era lo que predominaba como, origen, eh, como género en las máquinas entonces pues realmente esa definición es muy buena y aplica exactamente para este juego porque pues es un juego que la dificultad es bastante básica eh, arranqué aquí en esta parte donde está esa estación de gasolina porque pues igual es como que es una o sea empezando el juego no nada más como que arranca y hace esto y pues se transforma el carro y queda pues con todo el nitro y queda pues con todo este caso no tiene nitro porque pues también uno puede hacer el cambio de, de los carros, vamos a ver si tengo alguno que tenga nitro que ya lo tengo porque no lo he jugado todo, voy a jugar con el Lancer que es el, el que más me gusta eh, tiene sus animaciones el juego en sí presenta pues varias cosas que pues no, no tienen nada innovador o sea este es un juego que, que ustedes van a olvidar muy fácilmente porque es un juego que no tiene nada que recordarle o sea ni, ni al pasado ni ni, ni ni a futuro ni aporta nada ni, ni más dicho ustedes no van a extrañar este juego nunca y la persona que haya jugado no va a sentirse que ha hecho nada porque igual es un juego muy simple, muy, muy sencillo, no parece hecho por unos profesionales pues, inclusive, la, eh, o sea, aquí tengo todos la, los ítems que, que voy a analizar pero pues, no, digamos, andando un ratico en el, en el vehículo, acelerando y haciendo un giro, tratando de manejar el carro como, como debería ser un vehículo pues usted se da cuenta que esto es un juego totalmente genérico, que no tiene ningún pues que no tiene ninguna realidad, ningún se asemeja en nada a lo que va a manejar un vehículo o sea esto de simulación no tiene absolutamente nada es un juego totalmente genérico, arcade pues que, que digamos eh, los Need for Speed pues anteriores tenían se, se manejaban de cierta forma similares pero pues no sé, eran un poco más trabajados, no eran tan a la ligera y, y no era como todo dejándolo al decidio, así como dejándolo todo a la, a la fácil e inclusive este juego, o sea ustedes miran, yo tengo aquí todos los ítems los, los que voy a analizar Entonces pues vamos a tratar de salir de aquí de este lado y voy comentando el... Eh, esto es un juego de, no, de conducción, ¿no? Pues básicamente debería ser un juego que, pues en sus físicas y sus términos, digamos sus, sus, sus habilidades deberían ser, pues manejar un vehículo, ¿no? pero pues, o, o varios vehículos, porque pues igual son, son muchos vehículos pero pues, en realidad eso no, no lo hace, ¿no? vamos a ver eh, los diferentes autos, ¿no? tenemos hartos vehículos, de todas maneras tenemos varios vehículos eh, aquí, yo no los he desbloqueado todos porque no he jugado todo pero ya tenemos ahí el Audi, el Jaguar, el Jaguar, el Bentley, son vehículos, ¿no? Este sí es una camioneta, Jaguar, es un, todos son vehículos automóviles, pues no son camionetas, solo hay una, la Ford, la Ford Ranger, la Ford Raptor y no más. Ford Focus es un automóvil, entonces la única que he visto es esta, no. pero debe haber más, eso es de los vehículos. Pues ahí tenemos lo que digo, ahí están Bentley, Chevrolet, Ford, Jaguar, están casi todas las marcas, pues hasta donde he llegado porque no... No, no, no, no he jugado todo el juego porque no, sí, si no, no, no, sé, un juego que no lo capta uno, no lo, pues llevo como unas 30 horas de juego, o 20, pero pues es un juego que, lo que decía, no, no, no, no lo van a extrañar tampoco. Bueno, empezamos por, por, por la parte, bueno, la, las diferencias de los autos, bueno, vamos a ver, la inteligencia artificial, que es lo que más... Es como el modo de comportamiento que tienen los vehículos cuando sucede algo. ¿no? Eso, eso es lo más malo que tiene este juego. Y para eso voy a jugar una carrera, puede ser cualquiera. Una que no sea tan fácil, pues supuestamente, porque pues, en realidad todas las carreras son difíciles. Porque pues, el juego en sí no tiene ninguna... O sea, el juego está roto desde un principio. El juego no tiene... El juego, este, es una, este no sirve porque estos son los modos de carrera que tiene, pongamos este circuito. Y lo jugamos para ver para poder hacer como el, el, lo que es, o sea, ya, ya entrando lo que es el juego en sí, o sea, digamos, es lo que es más fácil de uno notar. A la hora, bueno, empieza ahí con una animación ahí que no tienen, o sea, que parece juego, parece hecho en Sketchup, o sea, tiene unos modelos pésimos y aparte le hacen unas animaciones ahí que pss, no sé quién hizo eso, la verdad, el diseño de juego es pésimo, la verdad, pésimo. El diseño de juego es pésimo, o sea, es que un SketchUp no hace mejores edificios que, que lo que tiene esta empresa o sea, entonces bueno vamos a arrancar ahí o sea, y ahí vamos explicando lo que digo de la inteligencia artificial o sea uno nada más medio se acerca a un muro y ya pues el carro se vuelve loco mira el carro se vuelve como si fuera un jabón como si no se pudiera controlar y, y aparte tiene como un imán que lo atrae hacia los objetos o sea que lo, lo hace estrellar pues porque básicamente no hay ningún control del vehículo o sea el vehículo parece que se moviera mmm, es muy mecánico, muy duro o sea, la verdad eso no parece manejando un vehículo sino como una nevera acostada eh, eso es lo que, lo que es, mira o sea, medio uno se acerca y así no toque las, las cosas de todas maneras se, se estrella o sea, tenemos el nitro, bueno, el nitro medio ayuda pero pero pero no es un... Es un no es, no es que mejor dicho, con eso ya vamos a ganar no eh, entonces pues bueno eh, seguimos adelante, como digo, eso, eso uno me dice acerca a una parte y ya es como si el vehículo perdiera todo el control aparte cuando... ahorita no nos ha dejado ni siquiera alcanzar a los jugadores pero cuando uno los tiene cerca, voy a ver si los puedo alcanzar y para puedan, para poder decir lo que, lo que es el resto que es lo más... pues no sé es, un, es una cosa que estos juegos están diseñados como para niños que no sepan nada de la vida como para niños de 12 años que no tengan ninguna idea de lo que es un juego y lo que es manejar un vehículo, sí. ¿Por qué, por qué digo eso, porque pues lo que uno ve en el juego es que es una total estupidez lo que, lo que nos muestra como juego real, o sea como si fuera un juego, como si fuera una simulación o un, un trabajo pues que, que uno se dé cuenta que sí está manejando un vehículo, ¿no? eh, Vamos a ver si los puedo alcanzar, ya se acabó. Esta no, no pude no pude ni siquiera alcanzarlos, pero pues va a jugar otra a ver que de pronto ya se vea, sobre todo las que son como uno contra uno que son las más... esto ni siquiera los pude alcanzar, entonces pues ahí no puedo decir mucho pero pues de todas maneras es como la forma de... de poder mostrar como la, lo que realmente es el juego porque pues vamos a buscar otra... otra pista una que no sea tan... Ese pues es una speedrun, esta pues que también marca, también marca que es modo difícil, entonces de pronto son más complicadas. Pero lo que yo quiero decir es que cuando digamos, uno está detrás de los vehículos, como que parece que el vehículo de uno no acelera, sino que se queda ahí como estancado, como si tuviera, estuviera cargando no sé qué peso, pues porque la inteligencia artificial realmente no existe en este juego, no existe, o sea, no, no existe. O sea, es una cosa que simplemente es como, ve, se cayó ese vehículo ahí y ya no hay nada que hacer como que, <risa> no sí, mire, pues ahí está una cosa que uno no, pues, no entiende pero vamos a, a ponerlo otra vez para poder mostrar lo que yo quiero decir. El movimiento del vehículo es totalmente nulo, no parece uno manejando pues, un vehículo. Se supone que esto es un juego de mundo abierto, ¿no? Pero, pues, de mundo abierto, eso, pues, lo que tiene es como que un poco de pistas ahí que uno. La verdad, el diseño de las pistas es terrible, o sea. No sé quién, quién, quién, con qué cerebro hizo esas pistas, o sea. Es que son. Mira, es que empezando, es que marca check, o sea esto de divertido no tiene absolutamente nada, eso sí, por ahí empezamos que no... si es por diversión, pues este juego no, no les va a divertir nada, o sea... simplemente es como que uno, por porque a uno le gustan los juegos de vehículos y eso, y lo, lo juega pero el resto, porque sea divertido, no, o sea... o sea, empezando, no, no, no, no, no están señalizadas las calles, entonces pues tú no sabes por dónde tienes que ir porque no está señalizado, Ahí tenemos a la izquierda un GPS, pero pues eso no uno no puede estar mirando el GPS porque pues si se estrella mirando como será sin mirar entonces pues de todas maneras cuando logramos alguna cierta velocidad y eso el juego siempre nos está marcando ahí como eh, uno como que no siempre nos está espiando si ¿sí? el juego como que siempre está es como controlando lo que uno está haciendo y a la final pues ni se sabe mira o sea no cuando marcamos cierta velocidad o algo él siempre nos, nos marca como, como va a 180, vas, eso pues ya lo deberíamos saber, ahí a la derecha lo podemos mirar o sea, eso no no es una información que sea relevante para lo que estamos haciendo ¿sí? digamos, mira, vamos de cuartos, pues yo ya sé que eso vamos de cuartos porque en la parte de arriba ya lo dice para qué me pone esas distracciones en pantalla, para qué me lanza esas ideas tan estúpidas si no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo ¿sí? lo que hace es distraerme, hacerme que cometa errores, aunque igual ni siquiera es eso porque el juego no es por la conducción, o sea, realmente no es que no es que por la conducción sea bueno o sea malo, simplemente el juego, la inteligencia artificial es pésima, o sea, mira, o sea, puedo estar de lado, ni siquiera toqué la columna de frente y me volví mierda, o sea, eso es una inteligencia artificial muy mal hecha, o sea, no está hecha, mejor dicho, no es que no esté, no es que esté mal hecha, es que no está, o sea, no existe, porque pues sí, o sea, no existe, simplemente es como una, opos una imposición de algo, pero no... No está haciendo absolutamente nada. A pesar de que podemos hacer como esos drifts y todo eso, pues eso ayuda porque pues algo medio uno corre. Pero mira, o sea, el vehículo como que se estrella ahí como si fuera tarado. Nadie lo está atacando, nadie le está haciendo nada, pues como que... Él, como si fuera imbécil. Pero pues esto es esto. O sea, esto es Need for Speed, pues para ellos hoy en día o en 2012, porque este juego ya es un antiguo, pues... Pero no ha cambiado mucho, o sea, de lo que uno consiguió en el mercado y como está el Rivals, y hay varios juegos de Need for Speed, porque hay más de 20 juegos de Need for Speed. Pero pues este es uno, yo creo que, pues, no sé cómo catalogar un juego de estos, pero pues igual lo que uno está, lo que, o sea, voy siguiendo como el análisis de lo que voy mirando, de lo que yo también voy sintiendo, porque pues igual de pronto no, no, no, no es un juego apto para mayores de 18 años esto es como más bien para niños de 12 años lo que decía no es apto para personas ya que tengan como cierta sobre todo si ya sabes conducir y todo pues esto realmente no no tiene nada que ver con la realidad o con lo que debería ser un juego pues que lo, por lo menos lo divierta si no sea real porque pues tampoco esperamos que que la realidad pues tampoco eso no va a ser nunca igual así pero bueno eso es un tema, bueno, eso es un tema por un lado. Vamos a ver si es que no he podido hacer como que igual, o sea, lo que estoy diciendo. No, no, voy, voy a ver si me les puedo acercar, porque pues la verdad es que, o sea, no hay como, o sea, no hay posibilidad de que uno les llegue a ganar, digamos, porque pues el juego está como pensado para que, para que tú, en el momento que el juego lo decide, eh, te deja ganar o te deja o te deja pasar un jugador pero no es una cosa que realmente estemos jugando sí, no estamos jugando es como que estamos nada más no sé, estamos como siendo partícipes de una animación pero no no es que, no es que en sí estemos no hay, no, hay una, no hay una interactividad realmente como que nosotros sí estamos sintiendo que, que estamos ganando que estamos jugando que hay una, ¿cómo se llama? hay una eh, estamos como en juego, sí, estamos como que si sí podemos ganar o podemos perder no, simplemente aquí prácticamente se va a perder, porque la máquina dice que se va a perder o sea, cuando se le acerca, él le inventa cualquier cosa, digamos, le, le aparece el autofantasma ahorita no me han salido, porque voy muy atrás, pero cuando voy adelante me va a salir el autofantasma y, y ya, simplemente me estrello y pierdo, o si no es eso, entonces me sale la policía con unas pinchas ahí en el piso y ya, simplemente eso solo me pasa a mí, al jugador, pues, y no más, al resto de gente no le pasa nada Solo cuando la máquina, pues, lo decide la CPU, porque la inteligencia artificial, como digo, es una cosa, pero absurda de, de los imbéciles que hicieron este juego. O sea, no, no, no, no, no, no tiene nombre, mejor dicho. Ah, ya se acabó la pista o inclusive voy de segundo, vea. Eh, entonces, pues, eso es por un lado. Vamos a hablar de lo que dice, pues, esto que es un mundo abierto. Vamos a mostrar eso, porque igual lo que digo, esto parece que se hubiera hecho un juego que se hubiera diseñado en SketchUp. Yo creo que uno puede hacer modelos mucho mejores en SketchUp. Pues yo creo que, lógicamente, como esto es un juego que se ha porteado para las consolas de menos, como la Vita, como el Nintendo, eh, pues yo entiendo que tengan que bajar un poco los gráficos y que no, no, pues no sean, digamos, los gráficos iguales a los de PlayStation 3 o PlayStation 4. Pero una cosa es que los gráficos sean de menor calidad, o sea, es decir, que se vea más feo, y otra cosa es el decidio a la hora de modelar, a la hora de hacer un trabajo de modelación y de texturización o sea, eso es muy diferente a que... o sea, es que es, vamos a mirarlo, simplemente vamos a acercarnos por ahí a una parte donde hay algunos edificios y lógicamente esto parece que lo hubiera hecho un niño por ahí de 8 años, o sea, esto no parece el trabajo de unos profesionales ¿sí? pero, lógicamente tiene sus cosas, o sea, ahí está, bueno, tiene sus cosas, pero pues no son... empezando ni siquiera las podemos mirar muy bien, porque pues lógico estamos dentro de un vehículo pero no entiendo por qué no podemos visualizarlas, ¿no? Bueno, deberíamos al menos no digo que bajarse del vehículo, pero pero alguna forma debe haber de pronto de visualizar lo que ellos supuestamente hicieron un trabajo que vale millones, <risa> pero pues si ustedes miran bueno eso es más adelante yo voy a hablar de un poco de un poco del diseño de, de las pistas porque pues es otra cosa que, que es un trabajo pésimo la también o sea la gente que diseñó esto para que sea un para que sea una pista digamos de no es divertido y tampoco es como... no está bien hecho, simplemente es como que esto no tiene nada que ver con lo que antes era un Need for Speed, digamos que la, la pista está bien diseñada y tú puedes conducir de una forma pues más o menos normal no, aquí tiene como que ir o sea, no sé, o sea, está muy mal hecho o sea, tiene como que ir como eh, saltando lo que la máquina le va diciendo porque pues no... No no hay como esa. No hay esa. No está bien diseñada las pistas, de dicho. No son, no son reales y no son irreales. Simplemente es un diseño malísimo. O sea, no. Que no, no sé la verdad cómo hacen eso. O sea, no creo que, yo creo que no lo piensan. Simplemente como que dejan ahí. Pongamos una, una curva aquí. Pongamos un, una montaña aquí. O sea, no, no está totalmente. O sea, no, la gente que hace esto no, no, no, no está pensando en realmente en nada. Sino que. O sea, es que miren, o sea, yo voy aquí por esta planta industrial y no siquiera no hay vías, no hay, no hay calle, no se sabe por dónde es que tengo que salir de aquí. O sea, no, bueno, esto porque estamos en una planta industrial, pero eso también sucede cuando estamos en la calle. O sea, como que uno va muy rápido y no se sabe, o sea, no hay calles. Vamos a acercarnos aquí donde haya una calle para poder salir, como por aquí se supone que hay una calle, pues según el GPS voy a salir a una calle para pues para mostrar sobre todo lo que quería decir de la parte de la modelación y eso que pues, de los edificios pues la verdad estoy como lejos voy a ver si me si me acerco un poco a donde está la parte donde estén las, los edificios que la verdad pues son pues una una arquitectura estúpida es una arquitectura pues no sé o sea yo creo que lógicamente ellos yo, yo sé que los señores de criterios game y los señores de electrónica no son arquitectos ni son diseñadores, ni, o sea, son personas que simplemente con un edificio como que lo vuelven eh, ropa de trabajo, pues, y lo pegan ahí como medio les caiga y les salga, mira, como una especie de bodega ahí absurda que no tiene, con una reja, bueno, o sea, no voy a entrar digamos en la parte como funcional de la arquitectura, pero sí de la parte lógica de la arquitectura que es como tener puertas, ventanas, como que, o sea, o sea, no tiene, o sea, esto no es una recreación de una ciudad, pues es una recreación ficticia de una ciudad, quién sabe cuál será de pronto San Francisco, no no creo que sea San Francisco, no sé, no sé qué, qué ciudad podrá ser esta, porque pues de realidad no, pues las autopistas parecieran de Estados Unidos, pero pues no tienen como un, no sé, no, no, no, no, de, de ciudad en sí no tienen nada, pues que parezca una ciudad, por eso es un poco de bodegas vamos a ver si nos podemos acercar a algún lado donde haya una una parte de los edificios, porque eso es como en el centro tal vez estamos como muy fuera, aquí estoy dando vueltas como en círculo porque no no he podido llegar como a donde debería ir vamos a, a cambiar de auto para que me mande a a otro lado a ver si puedo llegar a donde lo que quiero es la parte de la modelación eh, y, y ya después hablar un poco más de lo, de, pues de lo que se habla de modificación de vehículos prácticamente pues no hay, eso de la modificación de vehículos no hay o sea aquí no se puede modificar el vehículo, no hay talleres entonces como que aquí lo único que le podemos hacer es esto que dice customize car, le ponen las llantas, bueno eh, todos los carros es igual, supuestamente es para el juego todos los carros se le puede hacer exactamente lo mismo y, y así sea una camioneta, una Ford es lo mismo que si fuera un Corvette, que si fuera un Forrest, que si fuera eh, el Corsa, que si fuera cualquier carro. ¿sí? O sea, da lo mismo porque todas las modificaciones son las. Pues. Eh, las modificaciones que le podemos hacer aquí en Customize son las mismas para todos los carros. ¿no? Entonces, Nitroso, pues que es Burn y Power Shot, que eso es la misma vaina, sino que uno es más largo. Y, y, o sea, en realidad eso no sirve para nada. O sea, sirve para que tú puedes andar y, y listo da un pequeño impulso que lo que debería hacer el nitroso pues es eso no dar como un breve impulso para adelante pero o sea, eso no hace una diferencia en, en, una, en una carrera no entonces bueno pues me estoy saltando estaba mostrando aquí lo que hay, hay ciertas o sea, digamos en si sí el juego en sí no o sea la modelación son ¡Buah! ah me estrellé ah bueno ahí está el otro tema no la policía son unos completos idiotas que no mejor dicho o sea So no, vamos, a, vamos a mostrarlo, aunque este vehículo no tiene ni trozo. Entonces va a ser un poco más difícil salirse como... Pero no, no es tan difícil, o sea... Eso es como cuestión de, de voltear un par de calles y ya pierde la policía. Pero lo que... Lo que o sea, no, yo entiendo que tal vez esta, esta, esta, de pronto este, este, estos modelos tengan que ver como San Francisco es lo que más, más me ha parecido como que es más más lógico que sea San Francisco, ¿no? Pero no estoy seguro en qué se habrán basado o si no se basaron en nada, porque pues, bueno, es que en la arquitectura lo que pasa es que es el nivel de detalle que tiene esto es malísimo, o sea, es simplemente como una, como si hubieran cogido un Photoshop y le pegan ahí una caja y ya, y, y ya, mira, esto es como que componen como lo mismo cuatro veces, cinco veces y una puerta y ya y lo mismo acá, o sea y resulta que los edificios pues no son de esa forma sí yo no digo que se vayan a poner a modelar hasta el último tornillo porque pues eso tampoco es posible y menos para una consola para una consola portátil ni para los videojuegos yo sé que eso no es así pero pues hay, hemos visto que hay, que hay modelos que, que o sea hoy en día bueno hoy en día no en 2012 que fue donde lanzaron esto ya Unreal ya existía ya habían otros modelos, motores gráficos bueno esto no, no funciona en Unreal pero pues no sé qué motor gráfico tendrá este eh, de, de los señores de DICE, entonces no sé qué motor gráfico será, porque igual, pero pues la, eh, la, la calidad gráfica, o sea, me refiero al a nivel de detalle de modelación, pues es muy básico, muy básico. Es como repetir lo mismo, bueno, mira aquí hay otro detalle, o sea como que un edificio parece como que es una cosa por un lado y otra cosa por otro lado, entonces como que no tiene coherencia, sí, yo no estoy diciendo que ellos se vayan a poner a diseñar como arquitectos porque yo sé que no lo son, ni lo pueden ser pero pero hay que ser coherente simplemente es pura lógica o sea lógica lógica básica o sea de cualquier persona que trabaje en el mundo del 3D entiende lo que yo le estoy diciendo lo que me, a lo que me refiero es simplemente lógica de que si un de que si tenemos una puerta o sea es como que si tenemos una puerta en un lado pues tenemos eh, eh, o, o tenemos un un material en un lado pues lo, lo, lo, lógicamente deberíamos verlo al otro lado ¿no? Esos son cosas muy básicas que no necesita uno ser un genio para saberlas pero que la gente no nota, la gente, o la gente no nota porque ya, o sea, digamos la gente se concentra mucho en otras cosas y no nota esas cosas que, que son lógica básica y que en un juego, o sea, en un juego ya hoy en día, digamos, de 2012 tampoco estamos hablando tanto tiempo, o sea, ya después del 2000, del, del, del 2000 pues ya los juegos tienen que ser, pues lógicamente mucho mejores, porque pues, se supone que la tecnología va avanzando, que todo va cambiando y que, que no podemos seguir haciendo las cosas pues como antes, sí. Pero esa es otra cosa. Aquí digamos en los anteriores Need for Speed no podía entrar como entre las calles, podía uno conocer como los andenes, como ir subiendo, digamos podía entrar por acá, por es bueno por esta no porque es de esas, esas peatonal, pero en algunos casos tenía las las calles, sí. O sea, como calles suburbanas, pero aquí simplemente no hay, no hay, o sea, como que no, hay muy pocas y, la, y todas llevan como hacia el mismo sitio la, la otra cosa que no hay casi tráfico, o sea, como que no, no sé, esa ciudad como que es, nunca hay carros, tampoco hay personas, entonces como que no sé qué sucede no, no hay personas en ningún lado, yo no he visto la primera persona que salga en este juego, bueno, es un detalle pero en algunos sitios debería haber, debería por lo menos algo, algo debería haber, ¿no? Eh, bueno, eso, eso, yo creo que por la parte de la modelación, eso es una, una de las cosas que yo le veo que, pues que es un diseño muy, muy, muy básico lo que hicieron. Y para hacer un juego supuestamente que esos de los que salen para AAA y que salen para precios altos y que para la Vita, para todos los, para las Nintendo no estoy seguro si es de la 3DS o de la Wii U creo que lo sacaron en Wii U y en, bueno, está en PS3 y yo creo que en PS4 también debe estar entonces para hacer un juego, pues bueno lógicamente estamos hablando de Electronic Arts ¿no? entonces tampoco pues, le podemos exigir mucho a una empresa que pues, es como el, el diablo es una empresa que es el diablo de, de los videojuegos entonces pues tampoco podemos pedirle mucho a, a Electronic Arts eh, pero pues ustedes lo notan, simplemente aquí da esto, esto, esto, este diseño que está ahí, ya lo, ya lo he visto en varias, o sea, es lo mismo cogen y copian las mismas veces, cuatro veces y ponen una puerta o sea, yo sé que tienen que hacerse ciertas cosas que no se puede llegar a diseñar pero pues, pero hay que meterle como un poquito de lógica, ¿no? mira, por ejemplo, hay un muro ahí, o sea, los edificios no son así, gente, o sea, no ustedes miren salgan y miren por su ventana y se van a dar cuenta que los edificios y sí, la arquitectura no es así o sea, no, no sé qué es lo que pasa, pues lógicamente estos diseñadores no son profesionales yo sé que no son profesionales de la arquitectura ni del diseño pero pues no sé, busquen a alguien que les ayude en ese tema, que les dé lógica que les dé para que las cosas no sean así, o sea, para que no sea como una cosa ahí eh, totalmente opuesta a la realidad, que no tiene nada que ver con nada que no sí, no hay no hay personas, no, no hay árboles, esta ciudad es totalmente, no sé, cemento yo no sé, hay unos árboles, allá se ven unos bien, unos tres pero son detalles que, que, que durante la historia de lo que se ha creado en la parte de los juegos pues ha ido avanzando, ¿no? Digamos, yo no he jugado el Fórmula 1 pero, pero ese es uno que, que, que debería jugar. No, no, sé, no lo tengo, ya si lo puedo comprar o lo consigo. Eh, sí, lo comprarlo, porque en la Store, yo, más que todo porque yo estoy en Latinoamérica, entonces no. O sea, aquí los juegos pues, lo, sí hay, pero se agotan muy rápido y, y no hay la misma oferta que en Europa, ¿no? Pero sí hay. Sí hay bastante de PS Vita y de, de todas las consolas, pues de Sony y de todo. Y de Nintendo también, de todo. O sea, no, no sé si sí se consigue, pero pues es un poco más difícil porque se agotan más rápido. Al haber más gente que quiere jugar, pues y traen más poquitos artículos, entonces como que se acaban muy rápido. Eh, había empezado, bueno, había empezado lo, lo del tema de la, de la gasolinera, porque igual como eso no tiene modificación ni nada, como que uno simplemente atraviesa como ese, esa, esa gasolinera y que todas las gasolineras son iguales. Y es un modelo ahí simple, o sea, no no la verdad, es que eso no tiene mayor detalles, sino ¿sí, es como que uno atraviesa aquí y ya el carro aparece pues con nitro, aparece con todo pintadito de color y se repara automáticamente, ¿no? Eh, ah bueno, otra cosa que yo quería mirar lo de la, la, eh, la los objetivos que tiene el juego, ¿no? No hay ningún objetivo, como que el objetivo es como ir andando las pistas, pero pues no sé, o sea, tiene, o sea, uno puede ir haciéndolo, lo, lo, le van premiando cualquier estupidez que haga, eh, eso es una de las cosas. Y, y como que bueno las pistas no tienen, todas las pistas son iguales para todos los vehículos, entonces no hay como una historia, no hay, no hay, no hay una forma de, de afrontar el juego, porque pues simplemente es como coja cualquier carro y arranque a cualquier pista a las que están acá, porque pues son las que ellos dicen y ya hay punto final, o sea no hay no, yo si yo tengo este carro, a que tengo eh, cualquier otro, el, el, el Ford, el Arranger o el que sea, el Cobra, da lo mismo porque de todas maneras Todas las pistas son las mismas y ya. O sea, aquí hay otro, mira, lo he cogido, un Lamborghini. Pero da exactamente lo mismo. Eh, obviamente uno acelera un, diferente, acelera un poco diferente al otro, pero pues en realidad a la hora de las pistas no importa porque como digo, la inteligencia artificial es totalmente obstructiva y no, no lo va a dejar ganar ni lo va a dejar, digamos, usted no va a sentir que está jugando lo que, lo que dije anteriormente, usted no siente que hay un riesgo de ganar o perder simplemente usted va a perder y hasta el momento que el, que el juego le decida pues usted va, lo va a dejar llegar en primera posición y listo y le da un, un, un, unos puntos de SP que están allá arriba, ese 30, eso que dice 535 mil y le da esos puntos y ya pero realmente no, usted no puede hacer nada con eso porque pues la, la, para poder customizar el vehículo lo que tiene que hacer es ganar pistas no entonces, ah bueno, aquí hay otro tema que cuando hice el cambio eh, las cámaras, ¿no? O sea, en un juego de vehículos usted por lo menos tiene que tener la cámara en primera persona donde usted sale con el timón del vehículo, donde usted ve la frontal del vehículo, pero no tranquilos que aquí Electrónica no tiene eso, ¿no? Aquí lo único que se puede ver es como esa especie de cinemática ahí andando. Y esta otra, que es ver el vehículo, que no está mal. O sea, esta no está mal porque es la como la más básica, la que debería tener. Digamos que si quitan esta vista, pues no hay juego, ¿sí? Porque no se podría ver el vehículo ni, ni manejar. Pero le faltan como 5 o 6 cámaras más que deberían ser posibles para este juego. Entonces, pues otro punto negativo que pues, bueno, uh, ¿qué más le podemos pedir a, a Electronic Arts? ¿no? Eh, porque, bueno, yo no, o sea, eh, hay, hay algunos, o sea, Electronic Arts muchas veces la, la ha hecho bien. Eh, ha hecho muy bien a veces las cosas, pero, pero de un tiempo para acá ha estado decepción tras decepción. Entonces como que ya uno no confía, ya no confían, ellos mismos se encargan, ellos mismos se encargan de que uno los odie y, y ya después tienen que, que los amen y no se puede porque pues uno ya, ya ha tenido como malas experiencias comprando estos juegos, basura, o bueno, unos juegos que, que no están a la altura, simplemente no es que sea basura, eh, el juego en sí, pero divertido no es, o sea... Ahí ya empezamos mal, sí porque en sí juego divertido no es. Entonces, pues, se supone que un juego lo básico es eso, ¿no? Pero no, divertido no, no es. Entonces, mmm, no es malo del todo en sí porque, pues, igual como que, pues, es una distracción simplemente, pero pues como juego no cumple, no cumple. Entonces, eh, pues en lo que decía en diseño de vías, diseño de pistas pues saca una nota muy mala porque pues igual son las mismas pistas para todo el mundo y es una pista que es una cosa que ni un niño de primaria daría esos diseños de vehículos de, de, de, de pistas pues para los vehículos aparte que da lo mismo tener cualquier vehículo porque en las pistas da lo mismo o sea, da lo mismo exactamente lo mismo porque ningún vehículo es más rápido que el otro que se vea rápidamente jugando sí en la vía real puede que sí pero jugando, jugando al juego te das cuenta que no es así entonces no... así ellos digan, así la gente diga ay sí, que la jugabilidad no, no no ser pues así porque uno ya lo comprueba jugando, ¿sí? entonces como que no, no... no no no cumple, en esa parte no cumple o sea, aparte como que uno va por la ciudad y no hay nada que hacer o sea, como que no, como no hay gente, no hay interacción no hay nada, o sea yo no digo que sea como el GTA, ¿no? tampoco podemos llegar hasta ese punto a pedirle a un juego de que haga eso porque pues, no lo van a poder hacer nunca, yo creo <risa> y, pero bueno, pero qué más podemos comentar eh, el manejo de la cámara, ya lo comenté, que es como que no hay sino esas dos cámaras eh, la realidad de la conducción, eso sí, lo que, lo que he comentado, o sea, como que es que no medio te acercas a un golpe y ya, a, a un ladito y ya, como que el vehículo se vuelve miércoles y no puede salir de ahí, o sea no tiene no tiene la menor idea de lo que es manejar un vehículo o sea aquí no se va a tener nada que ver con eso sí eso es como que no existe en este juego el mapa bueno el mapa yo hasta ahorita hace poco había visto esa ese aquí sale una cosa que dice mapa pues que no sirve para nada porque uno como que lo mira y lo mismo que tiene ahí lo tiene en el GPS no entonces como que aquí uno mira así para allá, para todos lados pero pues igual es un se ve como grande pero pues igual es como lo que ya hemos visto son los mismos edificios a través de todo el mapa y las pistas no tienen ningún diseño o sea, eh, no es simplemente coger un punto de aquí hasta aquí eso no es tan fácil, ¿sí? o sea, no es tan fácil porque la, le, manejar o sea, hacer un, un diseño para, para, pues, para que sea divertido y para que sea lógico y para que sea una pista real, pues copien las reales no se pongan a inventar pendejadas que no saben copien las pistas reales de Italia, de Mónaco, de Alemania de España, copienlas o sea, ya, y ya muchos juegos han hecho eso si, muchos juegos ya que simplemente no se ponen a pensar eso, sino que lo copian y ya, y es más fácil porque igual son las pistas reales que sí están sido diseñadas para eso entonces pues estos juegos se ponen ahí a hacer pendejadas que, que de aquí a aquí y como que atravesar, huevonadas raras, así extrañas por un lado. O sea, eso no, no, no funciona, sí, eso no funciona. Este mapa, pues nos los ponen ahí, pero pues yo no sé para qué. Eso es relleno, porque pues no sirve para nada. Ahí como que uno mira eso, pero bueno, ¿qué es esto? No sé. O sea, no, no, no tiene nada, no tiene ninguna repercusión real en el juego, entonces como que no tiene nada. Y... Y bueno, eso es, es, no sé, darle más palos, digamos, no, no es darle palo, pero pues digamos, eso es lo que yo hasta ahora, lo que yo he visto de lo que es el juego, pero pues no. De ahí para allá no, no hay más nada, o sea. Tampoco he visto ningunos errores, ni eso, sino, la verdad, eso, sino, pues ya sería el colmo, que tuviera bugs y eso, no he visto el primero, pues tampoco, no he visto el primero. Bueno, la, la, la reparación del vehículo, ya lo comenté, que simplemente es como atravesar aquí un pedacito de esto y ya, como que el vehículo sale súper nuevo. El tema de la policía, pues, es como lo último que voy a comentar. Porque, pues, ustedes ustedes se dan cuenta, El vehículo como que se le acerca y es, como que lo trata como de detener, pero pues, como que es tan imbécil que dice, como que lo hemos perdido y ya. Eh, necesitamos descripciones, dice que no sé qué, que lo ayuda, que más policías pero al final como que no, ya, se desaparecen, sí, de la nada de la nada, se desaparecen y ya y ya, y se, y se termina la persecución y ya hasta te dan premio y todo te dan pues, eh, eh, puntos de reputación y no sé qué cosas entonces pues nada, o sea si el juego, pues yo no sé, vale la, que, vale la pena que lo compren yo también lo compré pues pensando en que podría ser bueno y que era el Most Wanted que a mí sí me gustó mucho el de la el anterior edición, que era como 2008 eh, donde salía la chica y, y al menos tenía como una biografía algo que era era de playstation 2 no el most del otro cuando las épocas del playstation 2 yo lo compré también para para verlo y me gustó mucho la verdad por eso compré este para para para probarlo y para y porque pensando que, que, que pues que fuera más o menos similar a lo que ya se había visto ¿no? A lo, que ya, a lo que ya fueran fieles a lo que es la, la saga pues lo que ellos mismos han creado en InfoSpeed que tampoco es la maravilla y tampoco es que sea una cosa o sea, es interesante pero tampoco es que es una cosa que no se va a volver fanático porque pues tampoco o sea, no sé, no, no han hecho, no han, logrado la, no, han, no han logrado tampoco se lo proponen o sea, tampoco se van a proponer eso porque pues es como juegos muy casuales estos juegos casuales para niños de 12 años y... Pues eso es lo que están haciendo, eso es lo que está haciendo Electronic Arts, y eso es lo que ha hecho Criterion Games y, y las empresas que subcontratan para que hagan estos juegos mediocres, porque se podrían decir que son mediocres, o sea, son súper mediocres y, y nada que decir, o sea, no hay eso no indefendible para esta gente, o sea, yo creo que darle un 5 o un 4. Es mucho porque, pues, es un juego que lo que decía desde un principio lo dije: no, no, es un juego que ustedes van a olvidar fácilmente porque, pues, no no aporta absolutamente nada nuevo y tampoco utiliza las cosas que ya han sido creadas por la misma empresa, ¿sí? O sea, como que no, no, o sea, no, no, no, no aporta nada nuevo que ni nada sustancial a lo que ya mismo se ha creado tampoco utiliza las mecánicas que ya han sido creadas como son la jugabilidad para poder como recorrer el mapa, el mundo ir como escalando las, las, los niveles, lo que tenía antes de Need Spirit escalando los 10, 12 puestos aquí lo que tienes como como esas most wanted eh, cards y pues ahí salen las competencias y eso pero es casi imposible pues que, que con un vehículo sin modificar o sea, la jugabilidad digamos el tema de, de, de que sea difícil o fácil no existe porque es como que la máquina gana y ya O sea, no hay... O sea, no, tienes que tener mejor el vehículo Pero quién sabe cómo lo vas a tunear Porque pues es como hasta que el juego decida Que, que se puede hacer eso, ¿sí? Eso es lo que me refiero No tiene como no tiene esa, o sea no tiene ese nivel de, de jugabilidad, de cosa de que podamos, de que podamos sentir que sí es una competencia, que sí es, que sí estamos jugando, eso no existe en este juego, o sea no, no hay ningún riesgo porque lo que, lo que el juego dice se hace y punto final. Yo entiendo que la inteligencia artificial hasta cierto punto tiene que funcionar eh, así, positivamente, pero no, no de esta forma a nivel tan extremo como, como, como, como lo vemos acá en este juego. O sea, y los juegos, algunos otros de los que tiene eh, Need for Speed eh, Otra cosa, mira ahí cuando lo, lo, lo, lo coge la policía como que no pasa absolutamente nada Tampoco lo multan como existían los otros juegos, no lo multan Sino que como que aparece ahí normalmente en cualquier otro lado y ya Y simplemente eso es lo que pasa Vamos a dejar que lo arresten para que vean y ya, con eso con eso voy acabando porque pues igual ya más duro no se le... O sea, no le estoy dando duro, simplemente es lo que yo noto. O sea, no no, no, no es que le esté dando duro. Y bueno, y sí, en parte puede, alguna gente puede pensar que se le da duro. Y sí, en cierta, cierta parte se le puede dar duro porque es que no, o sea, es un juego mediocre. O sea, mediocre en todos sus aspectos. En todos sus aspectos es un juego totalmente mediocre. Y que no, no, lo que digo, no, no, no. No van a recordar, tampoco van a extrañar porque es un juego que no... No tiene absolutamente nada que recordarle. O sea, eh, en, en ningún ningún término lo que vemos, ni visualmente, ni, ni, ni la parte de la realidad, no tiene ningún aporte. ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo más veo. Darle un 4, eso, eso, un 4 sobre 10, eso es mucha nota para un juego de estos. Eh, pero pues yo le daría eso, máximo un 4, le daría yo a este, a este juego. Bueno, y muchas gracias gente por, por, por escucharme y, y si llegaron a a ver todo esto, porque pues está bastante largo, yo entiendo que además es un juego muy antiguo y pues es la primera vez que, o la segunda vez, yo como dos análisis de videojuegos que he hecho y eh, este es como el segundo, entonces pues igual mm, nada, pues llegaron a este punto, gracias y, y, y listo, vamos a ver si, si puedo seguir adelante con otros videos así de, de videojuegos que vaya, vaya probando y vaya jugando y, y, y de pronto más adelante a darle más oportunidad a este tipo de juegos no sé porque pues pues ya uno después de que lo ha comprado como que igual le toca jugarlo porque pues no quiere uno perder su dinero no pero pues pero pues al final termina perdiéndolo porque pues pues no sé es una desilusión es una es una cosa muy triste que sucede en los juegos pero pues igual no o sea se puede se puede trabajar algo algo algo o sea tiene algo, alguna de esas cosas, algo nos no no positivo nos dejará para después, por lo menos no, no volver a confiar en estas empresas. Pero, pero pues algo, algo, algo aprendemos de los de, de, de, de, de mismos fracasos que tienen estas empresas, ¿no? Entonces, bueno. Hasta ahí lo, lo, lo dejamos. Bueno, gente, muchas gracias. Hasta luego.